¡Gracias! Oye amor, nunca podrás olvidarme, solo debes seguir. Por donde vayas yo te seguiré, dentro de ti me entieré, nunca supiste quererme.